Ni tonda, que uni. Ta cana bico tonda, ño Ni estado Galilea. Taña María, ña si, ta Jesús. Sayoña, no co yo. Ta ni vi nakan yo. Sacanana, ta Jesús. Shina, shikashira, na na bico yo. Tasa que na cuana. Ta ni shana, no yo bico tonda. yo na bico yo. Tazañan di indu tabino, Tashi inibi, da lo okara, ongo, tazañan a María, Jesús, nika anya shira, cachinha sa, di inda du tabino, ta ongo okara, Kisha, nakisha, Jesús, Tanda da Jesús, cachinha sa, shin Sira, Ndachun, da chung, da yo, sin nana. Chinota, tonda ahora, ya dios, ya casanti vi nano, cachita Jesús, chínse Sira. tasa, ni caña, chín no naca ambico yo, cachiña sa, chín di dii, canta chino nondo do, ba, casanti vintoya, cachi, siita Jesús, chín naquisa chiño yo, ya ti. No yo ta Jesus, jita inyo kisi yu na no. si hudiyo, sininyo tanyo ta ini kisi yu Nya niya kasantibi nanda yina, niya kachi, da sa sininyo on ta ana, sha anya nan nibi, nanti, di non Dios? Ta ni, ni kisi yu yu kunde nya, ko komi siko litro, anda ni siento litro, takuyi inyia. Tanika ta Jesús, sin ibi na kisa no na Kachirasa Shina. Kachira sa, sakutundando, takui, inindi kisiyo o, kachira takishana sakutundana, takui, inindi kisiyo o, tu Jesús, Shina Kachirasa. kachira sa, tabandolo ora, tatashindora, da tan chinyo, yo Cachita Jesús, tasa que ni vi, na chino yo, ta, tandiso chino Shimbiko. chitondo sorando tayo. yo, ta un chin ta kuyikura, chindura, vino, ta tal yo, Ombasa ni Shinira, mi chiquita vino yo, ta, tanda andasa nora Shinina. mi chiquera, tasa, tandiso chino Shimbiko. canara ta. Tatonda, Tanika Arashira, kachira Sa, Inka Nibi, Sinata Shinabino, Taba Nika, Ko Nibi, Nakishabiko, Tasa Shakwani Bino, Bajo Tasa Ta, Tasakanabiko, Tashira tani Tanino Nikoni, Ko Nibi, Nakishabiko, Tayo Niki Unsa, Chichika vino Tanda bitin taba mura tatashura koyo kachira Shinta tonda yo ta yo kuña no que queta jesús taño kana yanaka estado galilea kuno que era ña. yo ta jesús sanarante ka noña divini komira tanashi kashinta jesús kan sanará sanara ini yaña yo ta Jesús ta ke sus kwa ra ta si ira sinya na nyoka ta shindona dona nyo yo lo kuiti Kivi.